¡Buenos días! Esto es el Vilata Informa, el informativo semanal de la vila. Bueno, para empezar, un aviso muy importante. La vila cobrará en diciembre la electricidad de los meses de septiembre y octubre, por lo que el cobro de la factura será mucho más alto de lo normal. El incremento depende del número de personas que vivan en el piso. En los pisos de 4 y 5 variará entre 25 y 30 euros por persona. Y en los pisos de dos tipo D y módulos, entre 40 y 50 euros por persona. También podéis consultar esta noticia en vuestro correo, donde habréis recibido el volentín informativo. Y siguiendo con el tema de electricidad y agua, la villa se quedó sin agua durante más o menos una hora en la mañana del lunes. La causa fue una avería en las tuberías de conexión con Aigües de Barcelona a la altura de Villaterra. El suministro de aguas se cortó no solo en la vila, sino que en toda la universidad y en el municipio de Badía del Vallés. En la vila y en la UAB, el agua volvió sobre la una de la tarde, aunque no para todos. Cuando ya había agua en todos los pisos de la vila, a nuestro piso todavía no había vuelto el agua. Estuvimos más de 24 horas sin agua. Y la verdad es que no es una situación muy agradable, porque no podíamos ni asearnos ni limpiar los platos, ni ir al baño, ni limpiar las verduras, nada. Y decidimos ir a las oficinas de la villa a reclamar, porque no podíamos estar de esta manera y lo vinieron a arreglar y ahora por suerte ya tenemos agua. Como en el caso de Emma, los vecinos de Badía del Vallés estuvieron la mayor parte del lunes sin agua corriente. Sin embargo, el suministro ya se ha restablecido completamente. Ahora sí, cambiamos de tema para recordar que están abiertas las inscripciones a la Cursa de la UAB, la carrera solidaria en colaboración con la Marató de TV3. Como ya se pueden ver en los carteles por toda la universidad, la Cursa tendrá lugar el 15 de diciembre y los precios de inscripción varían entre 10 y 13 euros. Y ahora con Deportes, el partido de la semana con Alejandro Mendoza. Bueno Ville, lleváis desde el principio de la Liga arriba, ¿qué opciones os veis para ganar la Liga? Hombre, creo que este año la Liga está muy bonita. Cuatro equipos muy fuertes arriba. Seguramente la clave será estar enganchados hasta el final en este tren de la Liga y luego al final entre los cuatro equipos intentar llegar a la oportunidad. El lunes a las 10 se jugó el primer partido de la quinta jornada de la Liga de la Vila, que enfrentó al Lolin y al Pinolo. Los dos equipos se veían obligados a ganar para no descolgarse de las posiciones de cabeza. En los minutos iniciales se vio mucha igualdad en el juego, pero poco a poco el Olin fue imponiendo su estilo y consiguió tomar ventaja en el marcador. No obstante, el Pinolum no se rendía y respondía a los goles del negro. Esta situación se dio durante los 50 minutos, un Olin abriendo brecha en el marcador y haciendo gala de la experiencia, y un Pinolum dirigido por Javi que se resistía a dejarse llevar. Finalmente, el resultado fue de 10 a 5 para el Olin, en el que destacó Jose marcando varios goles. Este partido rompe el empate a nueve puntos entre ambos equipos, aunque el Pinolum tiene un partido menos. Tres primeras partidas, lo hemos ganado todo. Hoy es nuestra primera derrota. No podemos ganar todo el tiempo, pero creo que podemos acabar bien. Bien, en los cinco primero lo espero. Y de los deportes a los estudiantes internacionales. Estos han ido al Camp Nou a ver el partido del Barça-Granada este sábado. Aunque no pudieron ver a Messi jugar, los bilatanos internacionales disfrutaron de su primera vez en el Camp Nou. Además, el Barça les regaló una buena victoria por 4-0 contra Granada, con goles de Iniesta, Fábregas, Alexis y Pedrito. Hasta aquí hemos llegado con las noticias. Muchas gracias por vuestra atención y una muy buena semana.